Estamos listos en esta noche. Qué gusto, de verdad. Buenas noches, buenos días, buenas tardes en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del país que te encuentres el día de hoy. Estamos súper positivos porque arrancó diciembre. Arrancó la fecha súper especial, el mes más bonito. El mes de paz, el mes de tranquilidad, pero bueno, no importa, no importa, nosotros siempre estamos listos y prestos a llevarte la mejor diversión el día de hoy A ponerle todo lo mejor de lo mejor para que usted la pase bonito, la pase chévere, la pase súper agradable junto a nosotros El día de hoy le saluda a su amigo Héctor Román, quien les estará acompañando el día de hoy aquí, justamente aquí en las instalaciones de Postdata Televisión Ya listos, listos para arrancar esta noche, llena de muchas emociones, Ay, el día rico. de hoy. Estamos, estamos, estamos, estamos, estamos dándole la bienvenida a mi querido A la viva, a la única. Mire, mire esta mujer, Dios mío, Dios lindo. Dios. Y en llegó vivo como no hay nada igual. Navidec, hoy, yeah. ¿Usted quiere este o quiere este? ¿Cuál quiere? Mami, llegaste El más chiquito, el grande de <risa> la lastima, sí. Obvio, obvio. El más grande la <risa> lastima, sí. Ahora sí, de <risa> sí. Ahora sí vamos a darle la bienvenida. Ya se viene nuestro compañero de labores que en este momento, ya ahorita cerró carpeta, ya ahorita en este momento ya él dijo, ya no más, ya no más porque tengo pareja. No sé, bueno, ya usted se preguntará, usted mismo y su persona. Pero bueno, ya tiene dueña o dueño, no lo sé. Ya le vamos a preguntar. Ya se viene en este momento Pedrito, Casa Grande de Román. Ah, Prado, ya listo. Ahora sí. Ahora sí. Estaba me, pila, estaba me, pila. Me encanta cuando ponen esos apellidos. ¿verdad? Sí, sí, sí, ¿le gusta? Una hermosa noche para todo ese público presente. El mes más inspirado por toda América Latina. Dios mío, lindo. Y mira, mente... nos cayó como Ay. regalo. Ah, olorosito. ¿eh? Dios, Dios mío. <risa> Si sí, sí sabe, sí sabe lo peor de todo, Perito, que Esta mujer huele a puro jabón chiquito. ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí, sí. El que fuera. entendió entendió y el que oh, no. no. <risa> <risa> bueno pero. Oye, está encendida las feromonas esta mujer, oiga. Oye, fuera de acá que cruzaron hasta por acá. Fuera de acá que cuando van a, al fruto fantástico, amiga, la misma habitación. Sí, sí, sí, sí. Ella no usa la loco. misma, ella varía. Ok, Pedrito, ahora sí salud a este público maravilloso. Ya para presentar a mi querida atrasadita, porque ahorita, en este momento le decimos la tortuga. No, es que, mire, pero todos nuestros seguidores tomen precauciones. La mina Francisco corellana y las distintas vínculos. Horrible, horrible. horrible, horrible. Sí, no, horrible. Ba Bagdad parece eso, ¿sí o no? De verdad, que Y sí. estamos iniciando diciembre. Dios sabe, infinitamente celebro lo que nos ha no, <risa> hecho. No, no, no, eh, no. No sé, pero no, todo, todo Guayaquil había un tráfico. Yo vengo del centro, por eso te comprendo, mire. Bueno, ahora sí, ya se viene la más esperada, la polémica, la trazadita, la 90, 60, 90 revienta, pero no importa, aunque sea trazada, pero ya llegó, ya está aquí en este momento, le vamos a dar la bienvenida, mírenme, mírenme, obsérvenme, eso, ahí, ahora sí la quiero ver. Ahora sí la quiero ver. Ha venido más contenta, más contenta... Como la reina Isabel cuando peor la quincena y el fin de mes. No, no, no, estoy triste. Estoy triste. Estoy triste. ¿Qué le pasó? Pero, pero después hablamos de eso. Ok, cerrando después hablamos. Siglos, cerrando siglo. Ya le vamos siglos, a dar la cerrando. bienvenida. Nada más ni nada menos que Andrea Prado, más conocida como la polola de Posata. Hola, buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Aquí con ustedes su polola... Siempre así, media media, como que Como sí. que sí, como que no, pero aquí estamos dándole, sí, no, dándole, sí, cosa, pues no dándole Dándole, todo el positivo. Es, es cierto como que usted si le da, sea, da a todo el mundo con toda la el... ¿Sí, sí, sí? no, te energía. A todo el mundo, y una vez o se va. <risa> pero no, entonces ya a pocos días de ese bendito viaje yo le doy una recomendación: haga el amor y no la guerra. Sí es verdad, sí, pero sí, pero sí, es sí, que si ya gusta pues, la idea. sí sí me gusta la idea, pero es que no es que es que de verdad que la gente es des y le encanta buscar la quinta al pata al gato. ¿En serio? Así, ¿En serio? ¡Ay, Dios mío! Yo que mujer. soy tranquilita, imagínate. ¿Ya? Es así, sí, siempre va a ser así. ¿Le sacaron bien, el me indio? Me sacaron la india, la negra, lo que llevo dentro. No, ay, qué Dios Con razón, ¿Ya? que vino bien bañada, igual es a buen chiquito, ¿sabes? <risa> es eso? No es, el es, eso? Es, es el tráfico, es el tráfico. O sea, ¿Usted claro. que tuvo una pelea cuerpo a cuerpo, como no, tú? Ay, ya te digo que fuera bueno eso, pero no. Ahorita sí. digo, la pelea fue... No, la... La mano no. no la puede dar, pero sí, de verdad que me hicieron dar coraje. Sí, le dieron, le dio coraje. Sí, usted, sí, bueno, usted chupada. sufre de coraje. Sí, eso, eso es todo Le mandas un saludo a nuestro amigo que está siguiendo. ¿Qué? Nuestro amigo te está siguiendo en Hola, video. hola, hola, ¿cómo estás? Ahí está, chéverísimo maestro de maestros en esta tarde saludando. Ahí estamos en vivo. Ya estamos en vivo saludando a toda esa gente maravillosa que ya se está conectando. Ya se está conectando el día de hoy. ¿Cómo se llama mi pana? Tu nombre mi pana. Sí, Ajá. ¿de dónde? ¿De dónde te contactas? De José, Antonio, México. México. De ¡José Antonio desde México! La Polonia sí, Internacional. Eh. Chéverísimo. Ahí está ese mujerón que hoy está, mira, José Antonio desde México, qué gusto. Cheverísimo a toda esa gente maravillosa de México. toca? Es el corazón, es el corazón Pero, de la emoción. Él te toca así, que, qué te no, dice que te observes, que se ve algo en el pecho. Sí, se ve algo en el pecho José Antonio, mi pana ¿Qué tal? ¿Qué tal el ambiente? ¿Qué tal se vive? ¡Ah! ah sí no ah, ah, ah, Sí, Sí, me, me chutó, me chutó Chévere José Antonio ¿Qué más? ¿Qué más? Excelente que estés compartiendo con nosotros en esta gran parte de la noche ya eh, la verdad que es súper, súper chévere que nuestros amigos de México también se contacten con nosotros. Es la verdad gratificante para nosotros. Nuestros hermanos de Latinoamérica, nuestros hermanos de todo el mundo se contactan con nosotros. Y la verdad es emocionante saber que todos ellos están ahí a través de las páginas digitales. Así es, así es, así es. Envíenle por favor un saludo. Si ya le mandé un beso enorme. Eh, aquí a también José tiene saludo. También dice Rey Aidez guapo. ¿Qué es eso? Bro? ¿Qué es esos nombres que se ponen, por Dios? Dios mío. Ahora sí, chicos, yo quiero que ustedes me digan de qué vamos sí, a hablar, porque sí, sí. para mí hoy día es nuevo. O sea, oiga, me van a pre coger pre preguntémosle, nueva. preguntémosle, aprovechando el momento, preguntémosle a José Antonio que qué tal es la experiencia del intercambio de regalos o el amigo secreto en México. La verdad que es una experiencia Andrea, dentro, diferente, ¿ah? Yo, ya me pasó eso, estás me mandando la mano por aquí. <risa> es contagioso, es contagioso. Es contagioso esa manito, sí, se siente es contagioso. Se siente rico. Se siente rico, ¿sabes? <risa> <suavecito. risa> Oiga, mi querido José Antonio, ¿qué tal la experiencia de los intercambios de regalo o, o amigos secretos? Sí, se juega también en México este, de, este, este tipo de. ¿Cómo es tradiciones sería, no? ¿Sí se hace? Eh, sí, sí, justamente en Navidad se hacen los intercambios de regalos. O el amigo secreto, más conocido como el amigo secreto. Sí, que se, se reúnen todas las familias y, pues, a veces te tocan, que te casa, tus <risa> <risa> Justamente, justamente. ¿Qué, qué, ¿Qué le ha tocado, a José Antonio? ¿Qué le ha tocado, justamente, si, si usted con su familia o con sus amigos lo ha hecho? ¿Qué le ha tocado? Pon el micrófono Pedro. Ya, ¿Tangas? ¿En serio? ¿Tangas? ¿En serio? ¿Sí? <risa> <risa> Dios mío, Porque la gente se, se pasa. Para molestar un poquito. Ah, o sea, como para molestar, sí, pero no, sí, sí les hacen el cambio de regalo. Por eso, por eso salen a veces que los calcetines usados o, el, o la tanga para irnos a la playa, ¿verdad? <risa> es una de regalar, ¿cierto? Oiga, qué experiencias, la verdad Bueno, hay mucha gente que a veces Hasta por molestar, regalado ¿Cómo, cómo se dice en México el jabón? ¿en ¿Dónde están? Nosotros en Ecuador ¡Órale! Sí, Ecuador. sí, el, el, el país que ganó el, el partido inaugural El partido inaugural, el partido emocionante De la tricolor querida ¿Sí? ¿Conoces Ecuador? ¿Se se corta un poco la... Si sí, sí, sí conoces me Ecuador... La voz. Te decía que si sí conoces Ecuador... Te decía mi querido, querido que si de pronto tú has visitado Ecuador en algún momento... Uh, no, este, pero es, estando una temporada en Estados Unidos... ¿Ya? Me tocó tener amigos ecuatorianos, oh, ya. muy buenas personas, este, de Colombia también me tocó tener amigos y por eso me gustó la, el tiempo que viví ahí en Estados Unidos porque al lo como ahorita sobre en esta aplicación conoces sin querer queriendo gente sí, de imagínate. Donde menos te imaginas. sí la sí, verdad ¿cómo está de, de, de todo el mundo grande ¿No? ¿De todo el mundo conoces personas? Sí, es que se corta un poco la voz Ah, eh, de pronto es el tema de la conexión, de pronto como estás en la calle o, o estás en tu casa ya No, estoy en mi trabajo todavía, ya ah, Todavía, de... ah, a... órale sí, y hasta qué no trabajas Sí, a esta hora estoy trabajando eh, Tengo un negocio propio Ah, chéverísimo um, Estamos de fiesta aquí en, Mira, Andrea, en Te espérame ¿Qué, ¿Qué celebran? ¿Qué celebran en San Juan? Eh? Unas dos horitas porque No me puedo desvelar mucho Tengo que levantarme tempranito Irme al gimnasio y mañana toca pierna Chéverísimo, te <ríe> eso es lo importante que ahora eh, hay que hacer ejercicios, hay que mantenerse en forma. De una Así u otra es. manera hay que hacer ejercicios. Toca, toca, toca. Hay que, hacer, hay que hacer bastante deporte, hay que hacer bastante deporte, nada más y cuidar un poco la salud. Así es. Ah, sí. Sí Deporte es... y alimentación sobre todo porque... Aquí nos enseñan que es 80% de alimentación y 20% de, de deporte, ejercicio. Chéverísimo, mi pana, qué gusto haberte qué escuchado. Sí. Gracias, gracias por contactarse con nosotros, por seguirnos. Ahí estamos, gracias, mi pana. Ahí estás sí, y otro. Desde sí, sí, México. Desde mira, México, mira, la, desde la México. verdad, toda esa gente maravillosa de México. Tengo también muchísimos amigos de México, ya es un gusto, de verdad. Es un gusto saber Albita, que toda besito, esa gente mi amor de México. como si no estás viniendo? ¿Qué pasó? No, sí vino, sí vino. Ella, chicos, es Ella es puntual. Ella es Ella también ¿Tú? tiene seguidores. No, no, deja, sí. porque no estoy viendo. No, yo, yo, yo no, le entiendo. Yo no le entiendo que usted viendo, en este momento. Favor. Yo le entiendo que usted en este momento está pasando por un momento crucial de su vida. Entonces sabemos que <risa> está siendo <risa> la parte de la despedida del día. Del día cero ¡Tú! ¡Despiértate, chucha! En serio, no, no llora. No, no, no. No. no se preocupe que este, le van a secar sus lágrimas ¡No! Le van a secar sus lágrimas <mes> Bueno, ahora sí, mis amigos, ya el tema de hoy está dicho Hoy estuvimos compartiendo con este, con este gran personaje, con esta gran persona Que... Un hermano mexicano Hoy le estábamos consultando a él Le estábamos consultando a él Las peores experiencias en intercambios de regalos O ¡Sí! amigos secretos Mire usted, mire usted Esto se juega a nivel de Latinoamérica Andrés Internacional Andrés. Sí, Andrés Internacional, para que vea Para que vea, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué le pasó? ¿Por qué me Andrés Internacional? Porque, claro, porque, imagínese La gente si le llama de México Le llama de Estados Unidos la llama eh, de España <risa> La llama de Inglaterra De Italia Usted es una bambina Bueno, <risa> <risa> bueno, qué, madre, qué chévere ¿No? ¿Por, ¿Por qué se pone triste? triste? No, no se aflija, estoy... tranquila no, Usted sabe que mire Tú, Despiértate, ¿sabes? chucha. Sí, esto eh, marca la diferencia. Esos son experiencias que uno va a aprender mm -hmm, es, a desarrollar. Sí. Y más que todo, mire, yo le digo una cosa: siempre que usted se vaya a cualquier parte del mundo, usted vaya con la mejor, con la mejor vibra. Así mismo, ¿eh? Usted vaya, mire, si no me cree, mire, en este momento eh, hemos, hemos conversado, hemos tenido la oportunidad de conversar con un hermano mexicano. Y justamente él en, en algún momento decía. Eh, si de pronto pudo escuchar que él trabajó en, en Estados Unidos y que conoció hermanos colombianos y hermanos ecuatorianos. Y, y de todas maneras, mire, eh, él... Tuvo, Lo bueno, es que donde vamos tuvo, siempre mira, vamos dime, dejando yo le di, huellas. Yo, yo ¿no? le digo una cosa, mire. Dímelo. Él justamente le dio un ejemplo que a usted le cae así, como anillo al dedo. Él qué? dijo, fui, trabajé en México, cuando trabajé en México regresé y estoy... Eh, ...prácticamente en la chamba acá en, en Sagrario, me dijo. Eh, eh, en Sagrario. ¿Sí? A ver, él dijo sí, sí. que eh, estuvo en Estados Unidos... Estuvo en Estados Unidos, y, y y Estados Unidos correcto. se fue para... Se fue para para, para México maíz, nuevamente, para sí, México. ¿no? sí, sí. Correcto, uno ¿Sí, extraña sí, su patria. ¿Sí? Obviamente. Uno extraña su patria. No me vas a llorar, No, no, no, no tranquila, él, tranquila. No, no, no. por no, no, no, no, no. no, para qué te, te lloro, tapas, cariño? ¿Cómo que me Está rico, no? se esas dos Ahora sí, yo le pregunto a mi querida Andreita, ahora sí, este... Dímelo. No ¿Cuál ha sido su experiencia... En los intercambios de regalos, cuando usted ha estado así en, en las empresas, en el, o, sea, o con, con panes. A veces, a veces da, da coraje, ¿no? ¿Por le da coraje? Porque siempre te dicen que tiene A ver, debes de poner, por ejemplo, pongamos, supongamos, de 10 dólares... Eh, la cuota, más yeah. o menos, ya que tiene que ser yeah. un regalo que valga más o menos 10 dólares. Un regalo Pero, que valga 10 dólares, okay, ok. O sea, como para comenzar? Pues no. Sí, es, sí, obvio, sí, sí, pues sí, no no hay. sí claro, claro. claro. Hay personas que si quieren más, pues más. Pero o sea, desde allí parte, parte desde los 10 dólares. Ya. Pero imagínate que van y te regalan ¿qué te puedo un, un, un, un vikingo un 10 Ya, no. De $10. Vamos oh. a ir al grano. Andrea, ¿cuál fue, ha sido el peor regalo que te han dado? El ya, comenzaré yo para darte confianza. A ver, dime. Adivina, yo también pasé lo mismo. Dijeron todo. Un regalo mínimo de 20 dólares ¿Qué yeah. crees que me dieron? un portarretrato esos que valen dólares y lo peor en la chupiza me dice que se los a comprar en el cincuentazo créeme Ay, hermana se pasa de cara a ti qué fue el peor regalo de no, intercambio ya no te estoy diciendo un, un, un interior de dólar y wey, puta, <risa> no pero siquiera se lo dio con rojo pasión imagínese un porta retrato de pedazo y lo caro peor vino con, vino con falla de, de industria <risa> 50azo, ¿qué puede esperar eso, eso? No, pero le, le digo una cosa Este año, mire, vamos a jugar este año. Ay, pero claro, be, be, be, wow, escuche es cu, Pero malo. escuche, escuche. Ay, ay, ay, ay. Solo, Solamente escuche y usted después comenta ¿no? Este año vamos a jugar con el gerente General de Tecnored, vamos a jugar Él eso. solamente va a poner ¡Eh! Premios de tecnología, nada más Nada más, así que es fácil Alexa, yo, yo también oh. <risa> Un Alexa se le puede dar, pero Alexa no es para usted Sí, sí, vamos a jugar Solamente de tecnología, mire nosotros ah, sí, premio oh, sería, sería lindo, sería lindo. Hombre, oh, pero mira, sería lindo, sería, sería lindo. ¿Dónde va te va diciendo? No, ok, saludar a nuestros amigos de TecnoRed en esta noche importante de día miércoles, ya miércoles 7 de diciembre. Señores, qué barbaridad, ¿cómo se va? A valen? menos una semana, no señores. No pasa nada, no ¿Cómo? pasa nada, tranquila. Apro Aprovechémosla la vez. ganas. Así que toda esa gente maravillosa que está en este momento trabajando en TecnoRed, a todos, al gerente, eh, a todo ese grupo de, de, de técnicos a las chicas guapísimas que están vendiendo en este momento también saludarlas y vean meterle ganas chicas, meterle ganas que se viene diciembre las promociones de diciembre tienen que estar de locura, ya tienen que estar de locura porque Tecnored vea, bota la casa por la puerta, por la ventana, por donde sea, pero les da los mejores precios del mercado para que usted vaya, compre y compare precios solamente en un solo lugar en Tecnored que tiene miras? tres sucursales, manta Odioso. Machala y Guayaquil. Soy un triste serbo tres me... <risa> a nivel nacional. Y usted puede contactarse también a través de todas las redes sociales y buscarlos como Tecnored para que usted pida un servicio técnico, para que usted pida una reparación, para que usted de pronto necesite un software para su equipo o de pronto accesorios, accesorios. Sí, como que a usted le gusta decorar, así como que a las mujeres les gusta también como que pintarse un poquito, como que maquillarse así. Recuerda, amiga, quieres tener algo para el tóxico, también te ponemos cámaras segura Ojo de alguien sí, bien lindo. Y ese celular, si ¿sí? viste? En mi estado lo que puse ese celular que, que tú le vas ampliando la ese y hasta que... Yo, das, yo le digo una cosa. Yo vi eso... Ángel... Yo no, vi mujer. eso, pero yo dije, esta mujer, Dios mío. Dios mío. Ese celular me esa, lo tengo que conseguir. Esa, esta mujer que se está lo volviendo de... loca, dije yo. Sí, de verdad que sí. Ese celular me lo tengo que conseguir porque ese celular es donde estés Así estás del otro lado del mundo, también puedes correr. Usted es la leche y la hostia. <risa> <risa> <risa> <risa> hay que cuidar, hay que sí, cuidar. Hay que cuidar hay qué cosa. Si vea, yo le digo una cosa. Usted se va, amor de lejos, felices los cuatro. Así que, mire... Yo así que. Ya, me no personal. la hagas sentir mal a la vez. No, no, no, no. Oye, quieto, quieto. No, sí, sí, sí. Ahora, lo ahora sé, sí, cuénteme, cuénteme, mi querida Andreita su experiencia del del amigo secreto. Ya no te dije. Ya dijo del ¿Qué te estoy diciendo? Ya me dijiste sí, no, no ya le me un discurso, no dijiste, careve no, no, no, no, no, es que te lo dan, ya ahí, cuando ya están todos, que le voy a decir, no, hasta vergüenza, a mí me dio vergüenza ajena, pues no, que lo abra, que lo... Uy, no, no, no. no ¿Y cuál el fue el mejor te, regalo? Te, te, te el mejor te, te, te, te regalo. regalo, una tarjeta que me dieron. Una tarjeta de una regalo. Una tarjeta de regalo. ¿En ¿De cuánto, de cuánto? De, de 10 50. No, eh, ah, de 50. Bueno, no, yo, yo, yo les cuento en cambio. ¿viste? Yo siempre me ha gustado las camisas Nike. Y alguien me sorprendió con una camisa de. Nunca me lo esperaba. P Pero porque... Nike réplica, pues no original. No, no, ¿no? la original de manda <risa> Sport, ahí Y venía <risa> con etiqueta y toda la. O sea, ah, sí, la es, que, de... es que lo que pasa es que las Nike réplicas te vienen con todas las etiquetas. <risa> y la fundita de ¿Y por la mí no. te manda toda esporá. Eh, igualita, igualita. No, no, no me rompas la ilusión. Sí, sí. Oiga, una vez a mí me regalaron un paquete de pañuelos que costaban que 3 dólares. Uy. Y el y, y, y, este, y era la cuota de 15 dólares ¿Ves? por cabeza. Pero yo, yo muy sutilmente, bueno, ya, ya les vamos a contar sí, dentro sí, del tema. Este de ya va venimos, la ya venimos, ya venimos. Pilas, pilas, pilas. pilas. No se Eficacia, rapidez, puntualidad. Somos un equipo de trabajo enfocados en realizar producciones audiovisuales. como...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 Contáctanos a través de nuestras líneas telefónicas 098-159-5506 o al 098-736-8102 Somos Tecnorred Tecnología al mejor nivel Tecnología al mejor nivel Se dice que esta tradición en el mes de diciembre muchas familias, amigos e intercambian regalo. esta práctica es conocida popularmente como el amigo secreto y consiste en... En hacer regalos sorpresas a una persona que se elige mediante un sorteo Así que a muchos de ustedes yo no creo que no le haya tocado De que en algún momento que le entregaron su regalo Usted se queda como que, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? <risa> Entonces hay muchas cosas que, que a veces las personas les dicen Ah, no, es que el regalo debe ser de 15 a la cuota y Resulta Creo que, que la No hay, pues ñaño, no dólares. hay, no hay. En ese momento justo no te voy a pagar. Usted puede salir de todo. Va, va, bueno, vamos ver, por parte, vamos mire, por parte. Mire. Yo les puedo contar mi experiencia. A sí, ver. sí, sí. Yo me fui por el Un segundito. De. Lo que pasa es que, a ver, dice, no me han pagado. A ver, responsabilidad es responsabilidad. Si usted es una ¿Ya? persona responsable y usted se metió a jugar porque usted sabía que usted iba a responder, así que si usted tampoco, eh, porque no tiene, usted va a llevar uno a tres dólares. Preferible. Vaya, lleve, amáguelo, déle una tarjetita y dígale tranquila, te la, te la cambio después cuando ya apenas cobre, te lo cambio. Que suena diferente Pero pero pero, pero no sé no, o Si sea, en el momento no tienes plata, ¿qué tienes que hacer? Por lo menos comprarle algo para llegar con algún regalo Ah, Más vale oye. llegar con algo que yo Más vale llegar con algo y le dice, sabes qué, que Mira, mira ahorita, ahorita no tengo Te voy a dar esto también ¿Te <ríe> quisiera, <ríe> ¿sí? Si el año que viene tengo, te doy doble regalo Si es que me toco <ríe> mira, mira lo que me estás contando por acá Justamente estábamos, estábamos chateando eh, Dentro del corte y la gente me acaba de decir, mi amigo secreto el año pasado, yo no sé si por broma, dice, bueno, eh, me lo hicieron y, y fue justamente en una de las grandes cadenas de hoteles, fue el, el, el amigo secreto de la, de la compañía. Y justamente me tocó una persona de bodega. Entonces dice que eh, eh, el amigo secreto le regaló un jabón macho un jabón macho envuelto le selló y todo el mundo comenzó a abrir sus regalos y en ese momento que él saca dice qué pesado que a ver, ¿qué ¿Qué era que un, un iphone un celular pero no pues no, era todo lo, tú, lo tú. Peor de todo que me dice que, que todo el mundo estaba grabando ese momento y esperando que todo el mundo abra su regalo y le tocó justamente a la, la persona que le habían dado cuando fue a abrir el regalo saca saca el jabón macho y todo el mundo la reza <risa> o sea pero lo hizo de broma pues C claro obviamente fue, fue hecho de broma, joda pero, no, pero, pero bueno o sea, después después el, le dado el, su... esa eso. Eh, pero, pero esa las vergüenza. experiencias de, de reírse porque a veces también estos cambios de regalo son medios como que ah tenerme amigo secreto toma Así como que no, no, no, no. O sea, muy seco. ¿Tú usted cómo claro, le gusta? ¿Qué sí. ¿Sí le gusta mojadito? Oh, te, oh, te, oh, te, oh, ¿Te gusta oh, que oh, tenga oh, un cariño oh, ahí? ¿Usted perrito no, oh, usted? Oh, oh. A ver si cuente la experiencia, cuente. Bueno, yo también, al igual que todos ustedes, en diciembre me cayó corto el, el efectivo. Ya. No, no me depositaba dijeron que depositaron. ¿También regaló un jabón macho? <ríe> no. <ríe> aquí va la estucia <ríe> guayacoña Me fui por el Mercado Central. Antes de llegar a la victoria, compró un vestido más o menos en tres latitas. Sí. <risa> Escucha. <risa> aguanta, escúchame. En eso... me yo Ojalá te... que no le toque a ninguno. De ustedes, Escuchen. Y a mí me gusta decorar este cajitas de, de zapatos. La había decorado ¿verdad? bien vacancísima. Entonces le puso el vestidito y le puse un perfume de dos latas. De esos deditos de que tiene Andrea a los deditos <risa> Le puse ahí y la man, güey, qué lindo preso, porque para los otros peranausas que dieron esos regalos... Ah, bueno, sí, claro. Obvio. Y, y, y también lo que le puse, corté cositas así en corazoncitos, bien, bien bonito, como para que la man quede ahí. <risa> <risa> claro. Es que hay regalos que cuando tú ves en la cajita, ¿qué será lo que tiene ahí? pero lo que dijo es una realidad sí, sí a veces tú piensas algo es la expectativa pero cuando te das cuando en cuenta te da pero mire escuche esto <risa> escuche este, <escucha> esto dice <risa> me regalaron un portarretrato qué excepción porque yo quería una camisa un short qué sé yo qué sé yo dice pero a los 20 años que hace qué hace uno con un portarretrato si se, si yo le di a mi abuela y aún lo conserva dijo un joven ¿no? uy qué <risa> yo, yo creo que fue perito les cuento una cosa ¿se acuerdan que el vidrio del portarretrato viene con esos hanchitos que te sostienen Ajá. ya el mío no venía con los hanchitos yo le puse brujita alrededor digo, pute, que yo te doy vidis <risa> no pero le cuento sí. una cosa ya la gente se comienza a decepcionar porque eh, les dan regalos alurdos no, y dicen no, rápido, ya no que va, tienen que ser de, de 15 dólares en adelante el que quiere mejor le dan un sobrecito la plata, yo, y ya está. yo le digo algo yo le digo algo este en realidad, en realidad, eh, en el último trabajo que yo estuve, eh, ¿sabes por qué me gustó? Hicimos un amigo secreto por, por fuera y, ¿Por y, la, y la base era 30 dólares. La base era 30. Pero ese es de raza, ñaña, peluco yo No, pero hay gente me que puede si no mucho más, eso, eso es pequeñez para mucha gente. ¿Sabes la le ya. ahora me, me, me, me pareció el argentino, pibe, el que Sí, no, es que, es es tía, sí, sí, sí pero déjeme decirle, todo? déjeme decirle que ahí sí hubieron regalos simpáticos, super simpáticos. E incluso, eh, bueno, no recuerdo no exactamente qué fue que me dieron. Creo Eso, que fue, me encanta cómo te Ya, remo, Oye, es que está como <ríe> sea, mi, hasta lo último. Oye, no, es que es bacán, eh? Andrea que acá rato Oye, ¿no? yo venido, Esta gente es ha sido, sido una revolución. E está una que le pide revolución. vestido que se estire Dios mío. Sí, yo creo que ese con la vida hasta que me lo bajan ya, ya yo te lo juro. si se y le eh, saludos también para Katy Valencia que está en esta noche Disfrutando de la compañía de Postata Televisión Gracias también a todos los buenos amigos que en este momento Están siguiendo la transmisión en vivo a través de todas las plataformas digitales Muy pronto tendremos las transmisiones por Zoom también cuando Sí, esté por allá. sí, Dios mío las lindo noches eso, noche con eso, Polola eso va, a ser, eso va a ser, Dios mío, noches calientes con la Polola sí. Las noches calientes no, no, no, Las noches hot no, no te... oh, Ay, sí señor, así que usted sí se atrevería, sí sí se atrevería. Okay. Obvio porque es que okay. ya es demasiado de madrugada, entonces yo necesito estar como que fresquita. Caliente. A... Eh. Aunque ahorita ahorita ahorita en, el, en la temporada que vamos a llegar pues voy a estar toda tapada. ¿no? Sí, un poquito sí. más y se le quema la sonrisa. <risa> y no, no solo miren, la sonrisa. No, está todo. O sea, como... Imagínate vamos a hacer. No no no no no. Dios nada, mío. Nada, Ahora sí, Pedrito, alguna experiencia más que usted tenga, que los seguidores le hayan compartido en este momento toda esa gente que ah, está viendo en vivo. Yo considero que todos los que estamos aquí en este estudio nos hemos, no ha hemos pasado en, en el taxi. Se me queda el regalo en el taxi hoy. <risa> no, ese o es más que tuyo. No, ah, no, no. Cosa, es que que, a... a ver, señores, <risa> después del intercambio de regalos, viene la cena y viene la chupiza. Yo me fui en el taxi, cuando me salgo del de, de taxi, digo, uy, pero yo cargaba... Que... Ya, el taxi iba no, dos cuadras mío, más allá. Si, este no, Dios usted sí, usted sí el hombre es más no, usted, el no me van a negar ustedes no. a mí que no se les quedó algo una vez en el bueno, taxi. La verdad es que a alguien de aquí. Ante los ojos de Dios, la plena. Obviamente, sí. ¿Saben lo más triste? Alguien de aquí regaló el teléfono en un taxi. Ve, sí. <risa> la cara de Andrea me encanta. <risa> Oye, eso sí es triste. Una de aquí, una de aquí, sí, aquí. sí, sí. sí. Está bien, está bien jugar una de aquí. ¿Le, ¿Le parece si jugamos de aquí a mañana antes que usted se vaya jugamos una de aquí? Ya, si ya la, el otro, el otro se... No, en el... Eh, en el no, el programa. Sí, claro, sí. sí, sí Chuty, sí, sí, que eso sí. es una chupiza. No, no ya ya, ya he chupado antes de tiempo. Mira, incluso se de micrófono y karaoke No te preocupes, amor. Chupamos hoy día revivimos el domingo. El martes vas paquetito, Dios mío. Ay, de repente dicen que hacer algo. Yo también no, quiero me chupar No me encanta cómo lo dijo. Yo quiero chupar. Tú no quieres chupar. No, yo te quiero chupa, vaya al guapo, el guapo te chupa. Allá sí. Acá oh. la gente en el norte solamente bebe, pero oh. Malae, Ay, por favor, ay por favor, sí, sí, sí, ay no te sí, hagas. Sí. No te, hagas. No te hagas todo, venimos del sur, déjate de gozar Yo no, no, no, disculpame, o sea, ¿no? O sea, perdón, no sé qué era el ocho Oiga, toda esa gente maravillosa que nos está viendo en este momento, no importa, no importa el lugar, ¿no? Ese, ese es por Es que allá está la sazón. Claro, obviamente está. Oiga, en el Dios Dios, mire, yo tengo yo tengo un compadre mío que yeah. él este dice, compa, dice, ustedes por acá en el norte. Aquí en la madrugada dice, no tienen ni dónde comer, yo un de la vecina de la vuelta que sí, se hasta verdad. las 3 de la mañana dice. ¿Y sabe mañana? qué es lo que pasa? Dice que yo acá como con dos latas, porque un día de yo verdad. lo invito Oye, a comer. qué lindo vivir en esos lugares sí, sí, así! <risa> <risa> eso. Oye, Déjeme Nos ¿Cuántas grandotas? ¿90 centavos, qué? ¿En serio 90 centavos? Vos, <risa> <de la> <risa> hay que hacer un tito. Y tú muriéndote de hambre en urde y acá. Déjeme, déjeme decirle, déjeme decirle que una vez lo invito a comer a mi. Bueno, mi compa me dice, vamos compa, le invito a comer por aquí en algún lugar. Yo le digo sí, ¿no? aquí hay un lugar, aquí hay un lugar bastante simpático. Ya. Entonces le digo, vamos, vamos para comer. Me dice, está bien, vamos. Nos fuimos, obviamente la comida en el norte es mucho más cara que en el sur Obviamente Entonces, Y aparte te dan poquito Imagínense, mi compa andaba con su hijo, su hija, la esposa, él y su, su, su, su suegro, ¿no? Su suegro y nosotros éramos dos, o sea, eso quiere decir seis personas Ok Entonces cuando le fueron a hacer la cuenta y ya habíamos comido todo, la comida estaba rica y todo Cuando ya la cuenta, 95 dólares más y caro que, se, que... ¿Y sabes lo que me dice? Mi compa se para y la queda mirando a la mujer y le dice, mija, con esto comemos un mes en el guapo. <risa> <risa> es así. Oye, compa, le cuento, me dice Yo, dice, las vecinas del barrio, hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, a veces se amanecen. Bellesa, a la sí, de verdad que sí, de verdad que, Pero, que oye, sí. Pero oye, fue una experiencia, fue una experiencia muy, muy chévere, ¿no? Y, y más que todo escuchar escuchar que, que, que la gente mira eh, come con poco en el sur porque yo me miré la vez pasada que oye, fui oye dólar cincuenta arroz con chuleta cincuenta sí oye. yo no sé si es carne rojo. de iguana o qué me, pero de verdad no y la chuleta dónde la vas a sacar ah no no no no arroz con menestra chuleta y yo, vamos vamos a comer allá yo he conocido muchas cosas en el sur ahora yo que vivía en el sur pero yo ahora he conocido esas huecas mira Hermosísima esa hueca Y se quedan sí. hasta las 2, 3 de la mañana Oiga, el encebollado en el, en el, en el suroeste ¡Bien! En el sur, Dios mío otro, otro nivel otro nivel. Toda la noche encebollado Toda la noche sí, Toda señor. la noche es verdad. Es Mira, yo, yo en este momento le voy a entregar la medallita del recuerdo para que usted Ay, se la lleve. Sí, te trajimos de cartón. Eh, le voy a dar para que usted se la lleve. Me vas me le... a hacer llorar. Mire, para que <ríe> usted se lo pegue en el siski. Está... <ríe> <ríe> no, no, escuche bien. Cariño, piénsalo. Muchas cosa cosas hermosas pueden pasar. Es imantado. Usted coge y se lo pega en el siski y se lo lleva para, para España. Lléveselo de recuerdo de parte Mía mi y de mi señora esposa. ¡Eh! Ojo, no es le eh, también cantar. también este saludar a nuestros amigos es A fantamita. quienes o sea, siguen escribiéndonos a través amigo. de las plataformas digitales ya. saludos, saludos, Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Katy Valencia, o sea, sí, sí es verdad. O sea, pero de qué o sea. Pero bueno, no importa la gente del sur, yo encantadísima de la vida, yo también salí de allá del sur. Pero ahora conocer nuevamente esas huecas que me había olvidado. Mira, son una que. Me olvidado. olvidado? Dios bendito. cuando uno ve acá en el norte. Sí, porque <risa> no se sale mucho. Pero ahora como ya estoy saliendo, más... Entonces, ahora sí ya conozco. O sea, ahora usted se ha hecho más callejera. No, no, no callejera. No, no, no. no. Sí, yo no, llego ahí al sur y me voy a comer esas empanaditas, esas papitas rellenas. Qué rico. Me he engordado, no es que me he engordado. Sí, sí se no, nota. Había... Pero está una cosa? Eso, sí. no es Eso no es de la papa. Eso no es de la papa. Usted está comiendo otra cosa. Pero no, no, no, no, no, no, no, no. Víctor Cabrera, mi hermoso. Dios te bendiga. Bendiciones, Víctor está Víctor se cabrea, ¿viste? No, ese es el apellido. ese es el apellido. Ah, ah. Ustedes Oiga, sí que son mala, fe, qué? Fe, mal qué? pensado. Oiga, no, yo, yo, yo siempre sí, sí me pregunto. O <risa> yo Se siempre no. me pregunto. Dígame. La gente, por ejemplo, en el sur que vende súper económico, imagínese cómo. cómo este, es que ese es el boom, pues. Cómo pone a la venta en, en, en, en, el, en el 24 o, o uh, algunos que venden en el 23, algo por ahí como que para que la gente pique. Porque imagínese, la gente genera su cualquier negocio, ¿ah? ¿eh? Ya, sí, sí, sí, es verdad, pero yo te digo, o sea, yo creo que eh, ellos son es por, por cantidad, ellos, ellos creo que ganan es por cantidad Por volumen Por volumen, por, porque pero, imagínate tú, una, ay, pero son, son una unos como que se llaman eso, como que to, cómo, no, las cositas estas los, no, no son muchines Eso que llevan pescado corviche, por... Corviche, corviche, corviche. Dios Uno. mío, bueno. esta mujer dice que es mandada, ni siquiera conocen los corbiches Dios bendito ya, Escúchame el corviche un corviche grandón, así es. Así o así, así, así, así, así, así, así, así, así es. Ya usted se avanza. Usted eso no es corviche <risa> Usted <risa> tiene que hacer o sea, no un bollo, ñaña. Es un bollo, un corviche pero qué rico. ¿Y, y ¿a, rico? a cuánto Madrid? A 90 centavos. ¿Pero es grueso o fino el corviche? Grueso. ¿Cuánto ah, se la la Sí, sí. Grueso, claro. <risa> yo me lo tuve que comer por parte, pues. Sí, con cafecito. Imagínate. ¿Ya? Esta persona me hacía comer como hasta las 10, 11, 12 de la noche. Estaba moviendo película comiéndonos un no, papá. Y claro. la bebe, pregúntale hace meses atrás que hacía a las 11 de, la, de la noche. Ahí. No, ya me Claro, claro, amanecido, sí. sí, también, porque comprábamos dos. O sea, uno para el momento y otro para ah, después. Ah, ah, ah, <risa> recargaba energía, Claro, recargaba energía, <risa> sí mismo, sí mismo. Ya Oiga. me imagino a Andrea comprando un boi. Oh, ¿Y el limón? ¿Dónde estás? No, no, el <risa> maní. Sí, ¿Con salprieta sin salprieta? A veces con salprieta. Rito. Pero no, pues el colbiche no te vas a comer con salprieta. Porque... <risa> ah, no, ve, a mí como el juguito del maní. Usted no es manaba. Espera, eh. que espérate, espérate. <risa> No, es que sí, este este fin de semana me voy nuevamente para usted allá ustedes no porque... ¿Eh? usted no es manaba. Porque ¿Por qué? no, la sarpleta, yo me a mí me gusta la sarpleta, pero con ¿no? sí. Andrés manaba, Andrés manaba refinada, Andrés manaba refinada. ¿eh? manaba refinada. <tos> pero... Escúchame, a mí me gusta con los patacones. Imagínate, fíjate, déjame... ya quiero que sea <tos> bien. Dios mío, ya bien. quiero que sea viernes estábado, está bien, estamos <tos> por allá comiendo rico, oiga, gordita. Oiga, déjeme, en este momento me acaban de enviar otro mensajito y y la gente comienza a contarte como que esas experiencias vividas de lo que de pronto en sus trabajos... Algunos me dicen, ¿sabes qué? Ya decidí no participar en esta vaina o decidí de que... Ok, listo. Usted traiga su factura y usted diga, aquí está, esto me costó. Tenga. Con factura para que tenga mayor credibilidad y aparte de credibilidad, que la gente cumpla con su palabra y no haga como a Pedrito, que va a comprar los vestidos de tres no, pero es, Mira, es que el, el, el objetivo gore. es como volver. me gusta me gusta comer en, en algún pensando? momento mire, mire lo que me comenta la, la, la gente en este momento que comienza ya a contactarse y comienza a escribir por interno, dice que en algún momento eh, en, una, en un intercambio de regalo ...les regalaron... ...una cajita de bombones... Una sí, sí. cajita de bombones. ¿Qué Oye, la ese, Pero o... imagínate, me, imagínate. La terre de la que vende imagínate, la esto. imagínate esto. La verdad es que me dejó impresionado y me causó algo de risa. Porque me dice que le llevaron un cartón casi de un metro. Y, y si... mientras más iba sacando, más iba sacando. <risa> ¿Qué lo hubieras eso? hecho a ese pobre ser humano que te le tocó eso, ¿sabes? Oh, de verdad. yo. Oiga, no que dice que, acá, ¿eh? imagínate, sacó como seis cajas o siete cajas. Es y, que bonito y cuando el regalo llegó... pesa, o sea, pesa, tiene un sentido. No, pero es que dice que está, que, que está un poco pesado. ¿Por qué le había metido algo para que pesa? <risa> <risa> <risa> Entonces, o sea, es, es, es como la broma que le hicieron a Javier Pimentel del Play 5. El más estaba confiado y pesaba, y le habían puesto dos ruedas de pesas de unas mancuernas Le rompieron el corazón al muchacho en vivo. <risa> <risa> <risa> es que de verdad, es que de verdad. Así no, Andrea, ¿a ti no te han amagado con un regalo así? No. Yo, yo, yo le digo una cosa. No, yo, porque yo se lo tiro por la cabeza. <risa> <risa> yo le digo una cosa. La verdad que eh, vivir estas experiencias, así como que. Yo siempre digo, estas son, son este, jodas inolvidables. La verdad que pasa. Y ahí, en estos, en estos eventos es que tú conoces a la gente. Tú dices, no, este es más miserable. Esta cara. no le gusta el regalo. Uh, este, no, no, no. Yo he visto gente. Una vez me tocó, eh, bueno, como... Eh, amiga secreta de una persona... Ya... Yeah. Que oye... La mamá sabía que uno es gordito, pues, ¿no? Y le llevaba por ahí un guineíto, un bomboncito. Sí, como ¿Por así, pero... Porque supuestamente, escúchame, supuestamente dice que, que tiene que comenzar una semana antes dándole cositas pequeñas. Claro, que, claro, claro. Y no, y, que y, que y está, a veces, y, no ya, y me dejaba, bueno, así, por ejemplo, en el desayuno, ella eh, era fans de las empanadas, ella traía empanaditas de queso, la dejaba envoltita ahí y le, ponía, y le ponía de parte a tu amiga secreta. Y yo, eh, comenzaba a buscar quién era y no lo no sabía, no sabía, la verdad... Y, y, cuando ya me tocó, ya me tocó con ella, yo ¿Ya? te digo la pena. La verdad que yo a mi amiga secreto si le di una vez, pasé ¿De por la alta. semana. una de vez? La semana <risa> Ya sabrás Juan, si te toca, ya te, sabes. te digo, El resto, el resto de personas también a veces, bueno no es que se olvidan, sino que también, también este tienden como que, ya, dice, ya, ya gasten el regalo, ya no gasto. Depende, ¿no? Depende, depende de muchas claro, cosas. Sí, a veces. Eso, sí, sí. Mira, apro verdad, aprovechen verdad, mi verdad. consejo: compren las cosas por docenas, no vengan a la bahía así es y compren las cosas en oferta llega la época navidad ya tienes que regalar no te cae como aún ¿sabes ¿Sabe qué Pedrito? mire sí, me ya me va, va, vamos a hacer un pequeñísimo corte comercial y usted ya viene a dar la publicidad de Alexa ¿ok? no, esa lección toma de una vez ah, ya, <risa> dije, <¿verdad? risa> ya regresamos mis amigos no se desenganchen ya venimos con más ya venimos con más para que usted participe en el sorteo de ese bonito Alexa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 El temazo. Si ¿Sí le gusta este mazo? Le me encanta. Ah, te, ah, te ah, me Andrea, me encanta. una te consulta. ¿Tenorren, dónde está ubicado? Está ubicado en. Bueno, tenemos aquí en Guayaquil. ¿Ya? Tenemos en. Espérate. espérate <ríe> en Manta y en Machala. Tenemos ¿Ya? en los, las tres sucursales. Sí, sí, y recuerda sí, que tiene los 365 días 365. del año. Y próximamente también en España. Próximamente <ríe> vamos a ver, amigos, <ríe> Voy a un no, no, va, sí, voy a poner una sucursal si en España también ahora. Sí, sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, es para que usted vaya a atender el local allá. <ríe> ah, ya, bueno, ok, <ríe> perfecto, por mí no pasa nada. Es mucho mejor así, así puedo ir y venir y venir. Le mandamos, usted un, le, bueno, le mandamos saludar, un saludo grande al personal de Tenorrey y a nuestra amiga Melanie Wong. Sí, sí. Esperemos sí, que sí. le vaya bien en este reinicio al trabajo. Ya se reincorporó, claro. Sí, en la cajín, flaca es guerrillera usted. de una vez. ¿Quién, quién? Melanie Ay, ya. Voy a saludar en este momento a esta ne, ne, negrita. ¿Qué? Esta ne, ne, negrita. Eh, Katy Valencia también en este momento. Un besote grandote para ella y sus hijos. ¡Sí! Que están en este momento compartiendo, compartiendo ya desde casita la transmisión. Así que un gustazo, mi negrita bella Katy Valencia. Ya sabes. Gracias por ese like y a toda esa gente maravillosa que se conecta y también se sigue, se sigue suscribiendo al canal de YouTube sí, como portata televisión para que se gane ese Alex y ya les vamos a dar <m both> más detalles en este a momento a gracias a Andréita Prado ¿ok? <muchos> ah, ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Ah, ¿Sí? ¿ah? ¿ah? ¿Y? ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Ah. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, ¿ah? a ver muchachos ahora sí ahora llegó el momento más esperado y ponerse ¿qué quiere? ¿qué tiene que decir? es que ando vida yo no entiendo tiene que suscribirse no le han dado el gator el día de hoy hoy día no está hoy día Katrina me ha dejado mal, no está mi, mi, mi energizante aquí. No está, su no, está no, no está el bol. El bol. <risa> a ver, ahora sí. Póngase pilas. A ver, a, atenta a Katy Valencia y atenta a todos los amigos y las amigas que ustedes son seguidores, fieles seguidores de Postdata Televisión. Si usted quiere llevarse a este bonito Alexa, esto es fácil y sencillo, a ver. Tres pasos importantísimos. Usted Déjame tocar la bolita. Sí, tócala, tócala nomás. Ah, ah, ah. Mire, ya, sí este sí. Alexa <risa> Si ve cómo está Alexa, ¿sí, eh? Alexa es moderna. Sí, así la escucho. La toco y se dice loca. <ríe> Oiga, eh, déjenme recordar. Alexa. <ríe> Alexa es así. Si sí, sí es así. Imagínate. Sí, la Alexa está como Oiga, sí. se queda más que yo. Ay, no puedo. recordarle, Déjenme recordarle en este momento a toda esa gente maravillosa que puede concursar. Puede concursar en este momento. Se puede inscribir en la página de datos usted tómese una fotito y envíela a través de, los, de las plataformas digitales o a través de los números celulares también. A ver, posa, posa para Y fotito. comparta la publicación y suscríbase a la página y usted está listo para participar, que este 16 de diciembre lo vamos a estar regalando en vivo y allí usted conocerá a mi querida Katrina, que es la directora del programa ¿Quién le va a hacer el debido, la debida entrega de este bonito Alexa? Gracias, gracias a quien, mi querido Pedrito Casagrande, eh, para Ah, Tecno, Tecno Red. Red. Gracias Tecno a Tecno Red. Sí, y gracias a, a, ¿cómo se llama el señor? El, el, el señor está el cielo. El señor gerente. <risa> el señor. Adrián Manzano, Adrián Manzano, Manzano de gracias Tecno a él Red. y a él también le vamos a agradecer porque nos va a regalar a cada no, uno y de nosotros una Alexa para eh, <risa> intercambiar este hermoso producto. Sí, sí, sí, ¿le gusta? ¿Sí le gusta, Pedrito el producto? Sí, me gusta, no, sí, sí, me gusta. ¿A ti te gusta? ¿Sí? Ya, ¿Te gusta usted, la claro. Pedrito, sí, le sí, íbamos a dar uno a usted, pero usted ya tiene su... Su, su, su Alexa. ¿Le su ¿Ya tiene su Alexa, cierto? Su, -su, su Alexa sí, personalizada. ¡Ay, no. No, su Alexa! Se llama se chiste, Cristo. Cristo, ¿Sí se llama la suya? No, la nuestra se llama Alexa. No hay problema. No te preocupes. Alexa es muy tóxica. Muy tóxica. No, es que sí. Por eso será que yo nunca puedo. escucha usted esto, escucha usted esto. Muy tóxica. A mí me dieron de amiga secreta ingredientes para una ¿Quién? salsa. A ver. Hasta, a ver. A ver, ¿ingrediente para una salsa? Sí, le dieron no, no, el... le dio un ingrediente de una salsa ah. de tomate, dice. Ah. <risa> Oye, la gente se pasa, Dios mío lindo. Diosito, se pasa. ya se pasan. No, ya ustedes, ya, ya se parece a pedito, ah. ya se parece a pedir ¿Por qué? No, usted no. Ah, ya, la yo gente no. Digo, la gente. Alvita, Albita, por favor. Oye, no el, vier el viernes, no, Ay, alvita. Alvita. No, el viernes vendrás, sí, sí, Albita. No, el viernes aquí. Sí, sí, ¿Qué dice? Eh, George Ángel Jorge... Rojoa. Mano Alexa. Ro... Alexa ah, Pedrito tiene mano Alexa? Sí, sí, sí. Mano sí, Alexa. Ah, sí. Mano Alexa. A ver, a ver, Pedrito, por favor. Este niño dijo, ni por más <risa> que no está tapado, el sí, No, yo no sé qué le pasa a este hombre. No a usted muchas cosas lindas muchas, se puso. ahí. muchas cosas lindas <risa> <risa> <risa> de eso. saludar a nuestro compañero que ya ya lo, no sé me, supuestamente me han comentado que la esposa no lo deja venir acá no, a postdata porque... pobrecito ¿quién? quién que... tú <risa> despiértate chucha es <risa> <risa> una tentación ¿Te venir a postdata dicen no sé la verdad que no sé ¿por, ¿Por eh, qué? Lo ponen eh, pero bueno <risa> pero bueno, <risa> pero bueno <risa> ahí Christy, está Cristi a ver Cristi mi hijo Jeves <risa> Bueno, no la... hay respeto, dice, no hay respeto. ¿Qué es la mujer de él? No, no oh, se sí, iba a decir yo. Entonces, ¿quién es ella? Ya, ya no? ahí vas a salir corriendo. No es este. Eh... ¿Y yo por qué? Ves? Ese, ¿Qué te pasa? Yo, No, nada que ver, nada. Mentira, Va, vamos a preguntarle ¿Qué? en este momento cuándo lo vamos a poder tener a uh, este. A ver, Jorgito, por favor, de la Cruz. ¿Porque él sí es de la Cruz? Oh, es de la costumba, sí, ¿no? Lo bautizaron. Bautizar? Sí, bueno, Jorgito, entonces para el día viernes, que es la despedida de la pasada. Ok, polola? mira, mi pana Jorgito eh, dice que está por el empalme. Ay, ah, el señor siempre anda sí, por todas sí. partes. No, es qué que él raro. En algunas casas, entonces él tiene que un día en el empalme... <risa> la de la <risa> ¿La la dice? En alguna <risa> casa, Diosito, lindo. <risa> ¿Eh? No, no, no. no, no, no ¿qué, qué el cosa? viernes, sí, el viernes, el viernes porque el viernes es la despedida Este viernes, de sí, sí, Jorgito. Ayúdame el día viernes, por favor, ¿sí? No, ya sabes que. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué tú? Yo, yo, la verdad, no voy a poder estar el día viernes y ya me anticipo. <risa> <risa> ¡Oh! Y ya la gentecita ¿sabes? Voy. ya le dije, ya le dije no te que no a traer ya hacemos la chupiza más Pero esperada, américa. Los rojas, los voy a estar acompañando, así que. Mi pana Jorgito Rojas no puede faltar el día viernes. El día viernes va a estar aquí Jorgito Rojas sentado en este puestito. Ya este, este puestito se lo dejo ya listo ah, para que él Listo, venga listo, listo ahí. listo. ahí está. Copio. Y a quien, eh, súbale un poquito, mi querido nano, para mandarle un saludo a quien en la parte de abajo dice. Pero que le abran la puerta, dice. No, no vamos a olvidar. <risa> eh, baje un poquito, mi querido nano, porque Chris, Chris algo así, estaba, había enviado un saludito. Sí, no sé. ya le mandé el saludito. ¿Qué dijo, qué dijo? ¿Qué dijo? Un saludo, chicos. Algo así, déjame ver. Ay, este hombre, este hombre, este hombre, este hombre. Sí, Ay, vamos a ver. No. no es George. No, había... No, sube, está perdido el enano, no importa, sí, no importa. Pues, tranquilo. Eh. Ok, recordarles a mis amigos que si usted, si usted no tiene un lugar para reparar su laptop, su computador, su PC, cualquiera de ellos, cualquiera de ellos, usted puede ir al mejor servicio que tiene. En Guayaquil tenemos... Eh, una sucursal, perdón, la matriz que ahí, vea, usted puede reparar cualquier equipo que usted lo tenga dañado su computador, si usted, si usted necesita un antivirus y ve que su computador está totalmente así como que muy lenta, se le frisa entonces no hay ningún problema ahí está el servicio técnico de calidad con servicio personalizado y también con un personal que está totalmente especializado. Capacitado, capacitado. El mejor servicio que puede. Lo que usted necesita en tecnología, usted lo encuentra en Tecnoret. Un solo este, lugar. Mira, mira, mira el tema que dice que vamos a tratar. A ver, súbele salida, un poquito. Miquelina. Salida del aire del programa de Farándula, algo así leí sube un poquito, pero ah, no? lo de ah, boca o sea. en boca. Y el oy, tema será salida del programa de Farándulas del la okay, mira, eh, eh, No, a ustedes no les sorprendió esa Pedro, eh, bueno, en realidad, bueno, entrando en el ambiente. Sí, sí, no sí. Se Nunca me, ya... espere, nunca me esperé en un 2022 despirme de esos malos. Bueno, le, le comento algo. Eh, dice Sí, sí, salía del programa de Farándula del Aire. Ok, vea, le comento algo, le comento algo. Bueno, yo no soy muy farandulero. Eh, eh, este, Jorgito sí, él, él ve bastante farándula. Le gusta bastante el chisme. Entonces... Él va a tratarse <risa> eso Y eso es verdad, mira, mira. ¿Eso muy, es verdad? No, mentira. Sí, no, es, una es una mentira. Mentira. chismoso, no, no, no. Lo Andrea no. quiere la palabra, ¿verdad? No, lo que pasa es que yo, este, hablando con esta persona, este, con esta ah, persona razón. que Ah, tiene razón. Se está haciendo, las redes sociales van a ser mucho más que la televisión. La sí, televisión es va a estar quedando que en... Sí, está tocando en este momento Correcto. real. La inserción, la La de, de, de, de programas de la TV sí. en las redes digitales. es, correcto. es muy cierto. Justamente eh, por eso es que eh, este, ya, te, le, ya la televisión ecuatoriana ya, mira, está quedando sí, en un segundo sí, plano sí, ya sí. es difícil. Ya Pero déjame ver. decirle algo en este momento. Que, por ejemplo, Jorgito, eh, él quiere tratar de este tema porque en realidad él quiere ponerse un programa de farándula. ¿No? Sí. Y entonces en ese programa de farándula va a estar el enano y va a estar mi querida Katrina. Entonces, quiere, quiere hacer farándula porque dice que le gusta bastante y le gustan las bombas, los chismes buenos. Que, que produzcan, ¿no? Ya. Aunque coraje, pero produzcan. Ya, ya, ya, ya. Ya, pues el viernes es el tema, ¿ok? Listo, ahí estás ahorita. Ya dijo, ahí está el viernes cuál es el tema Así que Prepárense para el milagro del señor El viernes va a llover, Dios mío el Jorge viernes. va a estar aquí en el show <risa> Ya sabes, Jorgito, que ha comprometido No va a comenzar con lo mismo de siempre de Que dice, yo el viernes voy, el viernes voy El nunca viene Es que no le dicen que viernes, que fecha, no pues Mi no le suena me llamó, no <risa> quiere nada no, no, no, sí, Voy a hacer un reality para sacar a la que para sacarte la fecha a alguien. No sé, no sé. tráete la media cerveza de una vez, empresa. Vea, vea, escuche esto, escuche esto, mire. A Me ver. parece súper interesante, la verdad que la gente comienza a escribir en este momento y dice... Ok, dice, gracias, los felicito, chicos. Buen programa, pero, a ver, yo les voy a contar una historia súper interesante que como mi amigo secreto, perdón, mi amiga secreta... No tenía dinero, fue a fiar una java de cerveza y me entregó. Qué la rico. cuota ¿Qué? era de... ¿Me entregó? <risa> Oye, pero termina la la, palabra. Cuota, la cuota era de 15 dólares, pero ella me llevó una java de cervezas de Gluck Y bueno, yeah. todo se vale. Y, y todo se, y, y, imagínese usted. Le cuesta 15, le cuesta 15, pero eso es lo interesante, que la gente sea súper responsable en la, en la. En lo que más más que sea en lo que usted ofrece, usted cumple, ¿no? que sea una java y se ve mira ve sí una java en serio <risa> sí una java sí ñaño porque es el último el último episodio y si no de esta novela la java, con te la vas y te compras un vinito de dos dólares vale. oiga este nuestra querida <risa> se no Andrea, también. qué pasa si te traes un vino de dos dólares yo sí hace? también pero tomo y aquí ¿Vine vino? ¿Vine vino? ya trago trago y <risa> chupa chupa, chupa, <risa> chupa ya <risa> Oiga, ¿usted tiene alguna experiencia más, mi querida Pololita, de acerca de las Navidades, acerca de... de acerca de... de las Navidades, no, a ver... No, yo, a ver. Yo, yo le pregunto algo, Dímelo. ya que eh, aprovechando que, eh, bueno, esto se hace generalmente en Navidad, eh, el tema del amigo secreto, ¿usted mm -hmm. qué va a hacer para Navidad, mi querida Polola? Vamos a llorar. ¿Por qué? Oh. No voy a estar con mis hijas. No voy a estar con mis hijos. No yo, con yo le digo madre. una cosa: el llorar trae muy malas energías y usted tiene que irse pensando siempre positivamente en que todas eh, las cosas eh, van A ver, a, a, a ver, una cosa es que tú lo digas porque no lo estás viviendo. Claro. Otra no. cosa es: yo ya lo viví, yo ya Andre, lo pasé a, a, y yo exacto. ya sé. Ahora nuevamente va a ser mucho más fuerte porque la vez que me fui, yo, de, yo tenía 17 años. Ya, pero yo Obviamente le una cosa: no tenía, solamente tenía 17 años. Entonces, ahora estoy dejando a mis hijos parte de mí mis hijos yeah. mi abuela mi padre entonces... Su macho. No. Entonces usted oh, yeah. llora más por su macho no, que por su macho. puede decir algo, Andrea. Andrea. La persona que estoy conociendo y, yeah. y, y, y se me va a hacer súper difícil estar allá. Obviamente que estoy feliz porque voy a ver yeah. a mi madre, a Para mi hermano. Ahí está tenía... el elenco completo. Ahí no. está Jorgito, dice. ¿Le puedo vamos a la terraza después de la hora de... Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Rico. Yeah. En la terraza pasan muchas cosas, hermosas, ¿no? No, no, no, no, no. No, pero algo tiene que hacer el público. Andrea Don Estés la ven, es muy entregada a la familia. Sí, no, mira, sí, ella es muy entregada. Ella se entrega demasiado. Ella se entrega demasiado y ahora le va a llorar. No, no ahora no voy a llorar, a llorar. Cuando le entregues entregas tanto y la despedida. la despedida es lo que más no, duele, no. duele. Pero volveré, volveré. Así como anda la UCA. Y regresa, no en helicóptero, en avión regresa todo regresa, empoderada más recargada que nunca más recargada o sea, ya que que se va a tunear no, allá <risa> no, no, no voy, no. voy a regresa como a toda una Kardashian voy a eh, <risa> ah. a centrarme en mis ideas yeah. Ah, yeah. voy a, a respirar voy a estar allá con ¿Usted? mi madre con mi yeah. hermano con mi familia voy a recargarme de ellos y a ver qué pasa, ¿no? Uno no puede decir, no voy a venir o sí voy a venir porque Miren, tú no sabes. Mire, Marquitos Córdoba, saludos desde Perú. Nos hubiera gustado ver al ver a Ecuador en la final. Imagínense, Dios mío. Bueno, Perú, es cierto, sí. Andrea. Te trae viejos <risa> cu recuerdos, ¿Cuál Dios fue mío? tu experiencia del de, de <risa> último partido de la tri? Ay, no, ni me digas. Yo hasta me pinté la, la, la acá de sobra, que pues se amarillo de y rojo. Yo creo que fue eso, fue la malilla. No, no, usted <risa> la resalando. <entonces>, <risa> Pero no, déjenme déjeme comentarle. Lloraste, que... Andrea, por la, la pérdida. Igual que lo, oh, sí, sí, los... La sí, yo porque esperábamos mucho más. D dime, Héctor, esa, esa cara, Dios mío, es... Eh. Sí, sí, sí. Justamente estamos saludando ahí a Marquitos Córdoba. Gracias. ¡Rico! Dice Jorge... Sí. Jorge, ¿qué, qué, ¿Qué, le gustó? ¿qué rico qué? ¿Qué rico qué? No, rico que en la terraza. dice ¡Ay, ay, ay! Ñaño, tú no ah, tienes ah, idea de ah, lo que pasa ah, en esa terraza. Muchas cosas hermosas. No <risa> ¿sí? sé qué nos ha pasado, eh. Más <risa> ala que son San Silvio Oiga, yo... ¡Ey! Yo... <risa> <risa> ¿En serio? Escúcheme. ¿Ya no llamo así? <risa> Mire, escúcheme. En el partido de, de Ecuador, la verdad que no sé si de pronto... Bueno... Algunos eh, se alegraron, algunos eh, estaban bastante tristes por la partida de Ecuador. La verdad que bueno, en realidad eh, Perú no clasificó y en realidad Colombia tampoco clasificó, pero sí, en realidad nosotros también representamos a, a este, Venezuela tampoco, creo Venezuela tampoco, pero bueno, Ecuador la verdad no me siento triste porque Ecuador hizo un buen papel en realidad en las en las, este en el en Qatar. No sé ¿Y? ustedes, pero yo quiero matar al árbitro de ese partido. ¿eh? Bueno. Con los amigos de Jimé. Con, con, ¿Con qué patea este hombre? ¿Con los amigos de Jimé que quiere hacer una fiesta? Dice? A con a, las amigas, dice. Amigas. Con los amigos de Jimé. Mira Andrea, ahí el... tienes cinco por uno ese día. Tienes un no, no No, no, <risa> no puedo porque va a venir mi pelado. Ah, ya. Va a venir mi pelado. Ah, va el va cachorro. Mira, yo, yo le, yo le digo una cosa. te esperamos, niño, de una vez dice usted ya dice que está peleada ¿para qué? ¿cómo para qué? no, ¿pero ¿para qué? o, o sea tú sí. quieres que todo no? <risa> en, en, en cinco días que se queda Andrea papel, dice, escucha bien esto qué buen papel dice Ecuador qué buen papel el Valió técnic, tres. El técnico dice que valió tres atados ¿Vale? <risa> <risa> no, sé, Andrea, no sé la verdad que no el, sé el mira. mensaje ¿cuál sería el director técnico de la tri? Ay, güey. <risa> yo, yo, sí, yo le diría que le quede en la conciencia de él, porque Ecuador se merecía mucho más que eso. Ecuador tenía para dar. No, no sé, es que todo, lo el mundo, a decir bien. todo el mundo estuvo esperando mucho más y él no sé por qué no hizo los cambios en el momento que debía Todo el mundo se hecho. dio cuenta, todo el mundo se dio cuenta. O sea, no, no, no somos experimentadas Usted en no el es tema. es técnica, pero le gusta pero obviame... No, no sí. Pero no, obviamente, es que eso se veía. Si tú tienes cinco dedos de frente, obviamente... si sí, yo tengo cinco dedos Exactamente, bueno. Entonces, chicos, obviamente, ¿por qué no hicieron los cambios necesarios? Eso mira, es todo. Miren lo que dice, ¿ve? Eh, Gareca va como desde la actriz según dicen las fuentes, Qué buena apreciación, Polona. Muchas, Muchas gracias. Chicos, Catrina <risa> ya nos está diciendo que ya nos queda... Sí, señores, algo. ahora sí, ya llegó el momento de despedirse, mi querida... Bueno, yo Polivita. inicio primero. No, a gracias Polivita. a todos por esta hermosa sintonía. Por acompañarnos en estos últimos capítulos con nuestra querida amiga Andrea, que la estimamos mucho, la queremos mucho. Dios sabe las muchas cosas que queremos, Andrea, y esperemos que te vaya bien en ese continente. Y, lo máximo, bien y, dicho, y, y, y, y finalmente, quiero mandar un beso grande a mi Cristina, a, a mi amiga Melanie y a todos, y a todos hermosos pueblos Ah, su Ya, no lo que... Vamos, Andrea, <risa> <sátame lo> <risa> <tenés> <risa> en el de tu <risa> Eso, flaca. Saludos desde el empalme. El viernes estamos por ahí, dice, ¿ok? Sí, Jorgito, te esperamos. Yo no sé por qué tú no vas a estar. Por cuestiones laborales. Bueno, ya le comento. Está bien. De... No te preocupes, ahorita iniciamos la chupiza. No, no, sé, no sé, la chupiza o sea, la, y la terminamos el lunes, martes. Okay. ¿eh? Bien, saludos, nuevamente, piénsalo, nuevamente. Bueno, mis Una hermosos, chupiza en el sur precioso, un beso de conejo. De esta, su amiga eterna, la polola. Dios los bendiga, ¿saben? Ay, ay, yo no me quejo así. Yo estoy es que es peor, el barrio se entera. Sí, no, ay, no. Este, sí, un beso enorme Rico. para todos. Es, esos, a... esos gemidos son el cantar de los oídos, hermano. No, no, no es que la guitarra. ¿En serio? ya un beso <risa> mis amores hermosos Dios me lo bendiga los guarde por favor hagan el bien y no miren a quién eso sí no lo miren pero eso sí si se van a portar mal mal mal mal mal rico ya no me llamen ya está no me llamen porque por eso soy la bota. Una niña buena porque por eso ya me votaron una vez ya me dijeron, no, hasta aquí no me ha llegado. Pero no, no, no ya no. Ya no ya tenía, bueno, ya cambié, ya cambié, chicos no Así que está bien. Pórtense bien y ya saben. El día viernes es mi despedida. Pero solamente para estar en vivo. Ya ahí las próximas emisiones serán con su Desde el cuarto. Noche a noche con la polola. Así que... Siete días para encarar nuevos retos y demostrar al mundo lo que vales. La verdad que les deseo una... ¡Feliz semana! ¡Feliz resto de la semana! En realidad... Siete eh, días que me ¡Orgullosos, orgullosos de, de compartir con ustedes, mis amigos! La verdad que agradecidos con el Todopoderoso, con, par, con Papi Dios, por permitirnos estar acá un día más de vida. Y decirles a todos ustedes y agradecerles de corazón a todos esos fieles oyentes a toda esa gente maravillosa que siempre ha estado allí, que siempre está suscribiéndose a la página y que son parte de este importante programa y, y son parte de la familia de Postdata Televisión. Así que agradecerles también a quienes nos escribieron por interno, a quienes también están a través de las plataformas digitales y darles un agradecimiento de parte nuestra, de corazón decirles que muchas gracias. Se despide su amigo Héctor Román. Esto fue el show de, los de La Polola y los Gordis Oye, todavía detener? no me voy, pero quieto, quieto ya, quieto. <risa> Gracias, mis amigos, de verdad, pasen un bonito día miércoles, descansen bonito, recuerden algo importante. Si usted va a participar, va a ser parte de, de eh, prácticamente este jueguito de la Navidad, las experiencias del, del, del amigo secreto, usted, sea serio, sea serio, no, no regale cualquier ser serio? cosa. No sea más criado, sí, no sea criado, sí, no sí, por sí, favor, sí, por, por usted, favor. Por favor. No, no, es, no, no. Que es algo que solamente se da en diciembre, así que... ¡Paz y amor, mis amigos! Dios los bendiga siempre, los cuide, los proteja y los lleve siempre donde quiera que ustedes estén. Dice, <ríe> cuando, cuando se, se vaya... vaya la polola hay que cambiar la razón No, mi amor, porque yo regreso y aunque esté allá, yo soy la que te va a dar ser, público. Pues, nada sí. que ver, nada que ver. Vamos a, vamos a, poner, vamos a poner en... en, en vamos a hablarlo con la jefa a ver qué dice. No, ¿okay? no, no, no. Sí. ¡Nos despedimos! ¡Cuidense a la gente linda de Ecuador y de todo el mundo! ¡Bye, bye! ¡Nos vemos! ¡Gracias, enano!